hola amigos bienvenidos a este vídeo hoy os quería enseñar cuál es mi programa favorito para saber cuál es el código del color de un pixel hay muchas herramientas pero esta es la que más me gusta es un pequeño archivo vale no hace falta instalar nada fijaros que poco ocupa lo ejecuto le doy a pixel y ya busco el color que quiera hago clic quiero de ratón me sale automáticamente el color aquí y aquí están los códigos el más común, o por lo menos el que utiliza Pine, por ejemplo, PowerPoint, Ese es el primer método, ¿vale? Simplemente pulsando la tecla del número 1, lo copiamos al portapapeles. Ahora, por ejemplo, en Paint, es tan fácil como copiarlo aquí arriba. Le doy antes a la X para borrar el que tiene, pego Control-V y lo pego. Aquí me salen siempre dos asteriscos. Bueno, el que tenía que no se me borra. Ya simplemente le damos a aceptar y ya tenemos el color. Ahora vale, sí que me la pegada pegado a la primera. Ahí lo tengo, ¿ven que es el mismo color? Y en Paint pues lo mismo. Aquí hay que ir a más colores. Este cuadro se pega. Si quieren que arranque al iniciar con Windows, marcan esta casilla. Si quieren que inicie minimizado, pues marcan la otra. El idioma se cambia aquí por si lo necesitan. Donde dice LNG, simplemente seleccionar. Vamos a ver cuántos co recursos consume por si lo quieren tener siempre encendido. Observen que prácticamente nada, 1,9 megabytes de CPU nada, será 0,0,1. Fijaros que Pine por ejemplo, por decir cualquier aplicación consume 20 veces más que esta aplicación. Y para tenerla pues se llama Black Pieces Color, lo, la buscan en Google, la web oficial es Software OK. Aquí tienen más información. Tienen muchísimos programas, todos gratuitos y muy útiles. Lo estamos viendo en este canal todos, poco a poco. La descarga es aquí. Descarga la versión portable de 64 si es de su gusto. Y enlace directo si no quieren esperar los 3 segundos. Y bueno, es un zip, lo extraen y lo guardan donde más les guste. Aquí está. Pues nada más, muchísimas gracias por la visita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidado mucho, chao.